Primo, te tengo un chiste buenísimo. ¿Me dejas contártelo? Vale, muy atento. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un chicle, un avión y la familia? No sé, ¿cuál es? A ver, mira, el chicle pega, el avión despega, ¿y la familia? Muy bien, gracias por preguntar.